domiciliaria, del concejal Fabián Siñani si se comprueba que el investigado se dirigió hasta la alcaldía. Ya se ha indicado que nos ha extrañado bastante la decisión del juez para otorgarle precisamente que pueda salir a, a trabajar. Sin embargo, de ello, el día de ayer ya se ha presentado la apelación correspondiente y esta apelación es con carácter suspensivo. Mientras no se resuelva la apelación... Eh, no se puede efectivizar el auto que habría dictado el juez, precisamente otorgándole la salida a, a trabajo. Nosotros entendemos que lamentablemente eh, lo están realizando de una forma oculta, se podría decir, porque no se ha comunicado a la fiscalía. Entonces vemos una actitud mmm, desleal por parte de, del señor Signani o, su, o sus abogados. Si es que el día de hoy el señor Signani se quiere hacer cumplir esta decisión del juez que está suspendida, el Ministerio Público va a solicitar la revocatoria de la decisión, en este caso la detención domiciliaria, y por lo contrario va a solicitar la detención preventiva en el penal de San Pedro, porque se va a ampliar también los derechos procesales, porque no estaría haciendo caso a la autoridad correspondiente. ¿no?